En este ejemplo vamos a ver cómo simular eh, la gravedad y el movimiento de uniforme a la hora de hacer un juego, por ejemplo, de plataformas. Vamos a volver a utilizar el mismo elemento. Entonces, en un juego de plataformas lo que tenemos es que en el escenario hemos dibujado eh, unas plataformas de, del mismo color. Vamos a utilizar, por ejemplo, el rojo. Y vamos a dibujar unos cuadrados aquí en el fondo de color rojo, uno por aquí, otro por allá, uno más arriba y otro más arriba. Bien, volvemos y en un juego de plataformas, pues por supuesto el personaje cae. Si no lo sujeta a una plataforma, pues cae hacia abajo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con este personaje es simular la gravedad. Simular la gravedad es algo tan sencillo como hacer un bucle infinito que le va restando a la i, la, la altura. Entonces, lo que vamos a hacer es que todo el rato eh, este bucle le vaya restando, por ejemplo, 1 a esa posición y con lo cual al hacer un clic aquí el personaje cae hacia abajo pero ahora mismo pues cae hacia abajo de por vida cómo podemos hacer que se sostenga si cae encima de una plataforma pues muy sencillo vamos a hacer algo tan simple como que vamos a hacer que caiga hacia abajo que le restemos uno solo si el personaje está tocando algo que no es de color rojo es decir si no está tocando el color rojo si no está tocando el color rojo, el personaje caerá hacia abajo. Hago un clic aquí, selecciono el color rojo, entonces mientras no toque el color rojo, cae. Entonces, como podéis ver, pues ya lo tenemos, personaje cae hacia abajo hasta que tocamos ese color rojo de la plataforma. ¿Qué problema puedo tener? Bueno, el tocar color rojo, eh, al, al, a Scratch le da igual si toca con los pies o si toca con las manos, con lo cual si lo plantamos aquí en medio podemos hacer que quede parado y, y realmente no están tocando los pies sino que están tocando la cabeza. Una vez que hemos dibujado esas líneas de color fucsia en, en el pie del, del personaje, vamos a modificar este sensor que teníamos que decía tocando color rojo por el otro sensor que me identifica si un color está tocando al otro. Le voy a decir si el color fucsia este que tiene en los pies está tocando el color rojo de la plataforma. Veamos a ver si funciona. Bien, ahí se nos queda. Entonces, a la diferencia de antes, si lo ponemos por aquí en medio, como no es el color fucsia el que está tocando la plataforma, pues cae hasta que es ese color el que está encima del otro. Una vez que está solucionado el tema de la gravedad, eh, veamos cómo hacemos que, que se mueva nuestro personaje moverlo de izquierda a derecha eh, puede ser relativamente fácil vamos a hacer pues, que al apretar la flecha de la derecha pues apunte hacia la derecha y hacia la derecha y se nos mueva pues unos pasos bien y esto con esto ya conseguimos hacerlo mover hacia la derecha si cargamos otro elemento para hacer que se mueva hacia la izquierda Entonces, para hacer que se mueva hacia la izquierda lo que vamos a hacer es pues exactamente lo, lo mismo que antes pero haciendo que apunte hacia la otra dirección apunta hacia la izquierda se mueve unos pasos y tenemos que se mueva hacia la izquierda bueno al ponerse boca abajo hacemos un clic en esta i y le decimos que el estilo de rotación es este de aquí con lo cual ya tenemos que se mueve de izquierda a derecha pero si lo comparamos con, con alguna, otra de, de, alguna otra cosa hecha, fijaos que el movimiento es un poco como brusco, ¿eh? cada vez que aprieto muevo 10 pasos y entonces va haciendo como unos saltos. Si queremos simular un movimiento más realista, eh, lo que tendremos que hacer es hacer una simulación de, no es otra cosa que aplicar eh, el movimiento rectilíneo uniforme que aprendemos en clase de, de ciencias naturales o de física y aplicarlo a, a este juego. ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, en primer lugar lo que voy a hacer es alargar esta plataforma de aquí. La voy a hacer un poco más grande para, para poder hacer pruebas. Bien, marco aquí. Entonces, cada vez que pulso una tecla, en vez de hacer que, que se mueva directamente un número de pasos, lo que voy a hacer es que voy a incrementar la velocidad. Esa velocidad puede ser perfectamente una variable. Vamos a llamarle velocidad. Esa velocidad vamos a hacer que al empezar sea cero. Y entonces podemos hacer que cada vez que presiono la flecha de la derecha, vamos a trabajar con la flecha de la derecha, pues que esa velocidad se incremente, por ejemplo, en 0,5. Bien, cada vez que aprieto a la derecha se incrementa la velocidad a 0,5. ¿Y cómo hago que se mueva? Eh, pues fácil, podríamos generar otro bucle que es el que se encarga del movimiento o podríamos integrarlo dentro del bucle que ya tenemos hacemos un bucle infinito y este bucle infinito lo que va a hacer pues es simplemente a mover o incrementar la X eh, según esa velocidad vamos a ver voy a decir que se mueva tantos pasos como la velocidad que tiene empezamos el programa, la velocidad vale 0, no se mueve, aprieto se mueve 0,5, se mueve 1, se mueve 2, se mueve 3 ¿vale? y como podéis ver al apretar incremento la velocidad ¿qué está haciendo mi pulsación de tecla? pues mi pulsación de tecla lo que hace es incrementar la velocidad se incrementa la velocidad que estoy haciendo, pues que es una aceleración cada vez que pulso la tecla eh, le estoy dando aceleración a ese, a ese personaje Pero, en el mundo real, como sabéis, eh, la velocidad se decrementa sola. Hay una fuerza de rozamiento que hace que la velocidad se decremente sola. Con lo cual, lo que voy a hacer es incorporar en este bucle, que es el que se encarga de mover el personaje, una variación de la velocidad de, por ejemplo, un 0,1. Le voy a decir que a cada paso del bucle, a la velocidad, se le resta eh, 0,1, ¿vale? con lo cual, pues, al empezar, incremento la velocidad, eh, se me va hacia atrás, bien, lo que tendré que hacer es intentar que decremente la velocidad hasta que llegue a, a cero, si es cero no voy a hacer que, que se siga decrementando, así que voy a poner una condición, le voy a decir que sea sensible a si la velocidad es más grande que cero y si la velocidad es más grande que cero le diré que decremente, si no, no, bien, velocidad es más grande que cero, le digo que decremente y si no, pues no la va a decrementar, la va a dejar en cero, bien, aprieto aquí, creo que nos hemos pasado con el rozamiento, le hemos puesto excesivo rozamiento, vamos a bajar el número, a ver si me deja poner un número más pequeño, a probar, entonces yo incremento la velocidad y con el tiempo se va decrementando. Posiblemente hemos puesto muy poco, cambiamos el valor, lo sintonizamos hasta llegar al, al punto que nos interesa. Bien, entonces tenemos una simulación de gravedad y una simulación de velocidad con fuerza de rozamiento. Fijaos que le doy aceleración al personaje y al dejarlo ir, pues... Derrapa o, o vuelve a hacerse más pequeño. De la misma forma, al, al apretar a la izquierda, pues puedo hacer exactamente, exactamente lo mismo. Bien, pues esta sería la base para generar un juego de plataformas donde estamos aplicando las fuerzas de la gravedad y ese movimiento rectilíneo uniforme acelerado con fricción. A, a la hora de, de hacer mover el personaje, con lo cual pues obtenemos eh, un movimiento más realista que el que podemos tener en un principio.